Pues, pues le ha costado lo más grande, pero ya por fin mi vecina Paqui tiene el bono social eléctrico. Bueno, Además, yo me alegro, me alegro mucho por ella, yo no la conozco, pero me alegro mucho. hombre. Es que esta gente se las traen también, eh, las de pegas que te ponen, eh, lo que te marean, las de veces que se corta la llamada cuando lo pide, que nunca se cortan cuando son ellos los que nos llaman para ofrecernos algún descuentito, ¡Ah! que después de descuento no tiene nada, vamos, patimarnos es para lo que nos llaman cada dos por tres. Pues sí que le han puesto pegas, sí, cuatro meses se ha tirado insistiendo, compadre, Eso sí. Está reclamando en Facua una compensación por todo el dinero que ha pagado además hasta que se lo han activado. ¿Una compensación? Claro, sí, como los señores de las eléctricas les ha dado mmm, la gana de retrasar lo que han querido, la activación de los descuentos del bono social sin ningún tipo de justificación, pues ahora toca reclamarles el dinero, claro. ¿Y cuánto, compadre? Pues va a ser un pico. En Facua le han dicho que demorarse un mes podría tener un pase, aunque ya de por sí es impresentable, pero que va a exigir a la eléctrica que le refacture el importe del resto de meses que ha seguido pagando la tarifa sin descuento. O sea, que va a exigir que le rehagan las facturas como si hubiera tenido ya los descuentos del bono social todos estos meses. ¿Mm? ¿Tú crees que lo conseguirás? Cosas mucho más gordas han ganado los de Facua, compadre. Acuérdate de esa señora que se tiró cuatro años, cuatro años se saber que le habían cambiado de compañía porque no le enviaban la factura. Y al final, la eléctrica del cambiazo tuvo que devolverle más de 4.000 euros. Toda la facturación de esos cuatro años. ¡Qué cosa más grande! Pues vamos a empezar que hoy hablamos del bono social en ¿Qué pasa con la luz? Un podcast de Facuara. Compadre, ¿tú has pedido alguna vez el bono social? ¿Qué va? No, yo no, yo son... un qué? Pues yo sé que no me lo van a dar. ¿Que ¿Qué no? No, ni que estuvieras en el taco. Pero el bono social no es para gente como nosotros, gente que no va precisamente sobrada de dinero. Ojalá fuera tan simple, ojalá las condiciones para acceder a los descuentos del bono social eléctrico fueran, no ser sé, ricos, entonces... Pero no, los ingresos máximos que tiene establecidos el gobierno para poder acceder al bono son demasiado bajos. Pues mi vecino Andrés lo tiene y ese está forrado. Ya, pero es que tu vecino Andrés y Pili, su mujer, tienen... ¡Seis niños! Eso sí que están en el taco, pero por ser familia numerosa ya tienen derecho al bono social. No sé, me parece un, un pelín injusto. Injustísimo, que no te digo que no haya muchísimas familias numerosas que lo tienen difícil para llegar a fin de mes, pero las que lo ganan bien, ¿eh? ¿Qué sentido tienen que ellas le concedan el bono social mientras que hay gente que no llega a fin de mes y no tiene derecho a él? Habría que cambiar las condiciones, sin duda. Ya. Y por cierto, ¿tú sabes que para pedir el bono social hay que tener contratada la tarifa semirregulada PVPC? Evidentemente, efectivamente tienes que tener esa tarifa. El bono social tienes que pedírselo a una eléctrica que ofrezca la tarifa PVPC, el precio voluntario para el pequeño consumidor, que se llama. Y hay que cumplir unos requisitos económicos que varían en función de que tengas o no hijos, de que seas o no pensionista, de que haya o no alguna persona con discapacidad en casa, es complejo, pero bueno, en internet hay mil sitios donde te explican las condiciones Está claro, la información es fácil de encontrar Y en cualquier caso la tienes en la web de Facua Merece la pena Porque esos descuentos, tras una reforma que aprobó el gobierno, son bastante potentes Y ojo, en caso de dudas, de si tienes o no derecho Lo suyo es presentarle los papeles a la eléctrica y ya te contestará Pero si se demora lo más grande para contestarte O te dice que al final no tienes derecho Y algo te huele un poco raro Ya sabes a quién debes llamar a los cazafantasmas. No, hombre, no te vas a Albert. Aunque sí, más o menos. A Facua. Donde debes llamar es a Facua para que estudien si te están tomando el pelo. Bueno, pues vámonos con la primera entrevista de hoy. Nuestro amigo rancio, Julio Muñoz, entrevista a la actriz Isiar Miranda, que sabe mucho de pobreza energética. ¡Vamos allá, Julio! Bueno, Alfonso, Alberto, hoy vamos a hablar con una colega vuestra que también sois actores, una actriz muy conocida, bueno, acompañada durante años en la sobremesa. Eh, es de esta gente, la tele tiene esto, ¿no? Que tú tienes como la familia elegida, ¿no? Gente que, ahora le preguntaremos, pero seguro que la calle como con mucha familiaridad, como si fuera una más y claro, ella se quedará muchas veces... Un poquito así. Es Tiar Miranda, pero que también es escritora, una mujer muy comprometida, cliente de Facua. Itziar, hola, ¿cómo estás? Hola, pues muy contenta de estar aquí con vosotros hablando sobre la <risa> energía, la luz y la vida. Que me has dicho que eres una enganchada, todo esto, eres una consumidora muy comprometida, ¿no? Pues sí, bueno, todo lo más comprometida que puedo y reconozco que, que tiro mucho de Facua, ¿no? Para que me aconseje, me ayuda mucho los, los informes que emite Facua sobre la energía, la verdad. Sobre todo para, para elegir la forma de contratar con ministros, ¿no? Creo que es que es muy importante eh, a ver tengo una pregunta fácil para empezar vale Manolita tu personaje cómo se tomaría todo esto que está pasando con la luz ahora bueno Manolita estaría absolutamente indignada y seguramente eh, <risa> eh, ya una revolución en la plaza de los frutos o sea cosas como que a día de hoy se acaba de cumplir que en la Cañada real llevan dos años sin luz que son cuatro 4.000 familias que se dice pronto pues yo creo que Manolita fíjate conociéndola como la conozco ya 18 años con Manolita <risa> trataría de hacer una cosa que creo que deberíamos hacer todos, que es buscar soluciones colectivas y dejar de lado este individualismo extremo ¿no? yo creo que con esas soluciones colectivas que es algo que hace muy bien Facua eh, pues, pues estaría todo mucho mejor, haríamos más presión y nos tomarían menos el pelo ¿no? A mí me sorprende, y no sé si estás de acuerdo con esto que voy a decir ¿Qué? que creo que no somos conscientes de la cantidad de gente que tiene problemas de suministro eléctrico porque bueno, afortunadamente, más o menos todo es como un gasto que no te planteas no pagar, porque es como lo primero que te quitan y entiendes que no es negociable no tener luz en casa. Pero claro, es que hay mucha gente que de verdad tiene un problema de suministro. Y eso la gente, yo creo no, que no. no somos conscientes, ¿no? No, no, no, fíjate que nuestra colección de cuentos eh, empezó yendo por ahí, ¿no? O sea, empezamos a hablar, tenemos una colección de cuentos, como contabas antes, esto, del compromiso, ¿no? Mi hermano, mi marido y yo, sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y hay un libro que está centrado en la pobreza energética porque eh, no sabemos y la gente joven eh, menos todavía porque muchos de ellos viven con los padres y no pagan las facturas de la luz no sabemos la cantidad de gente que sufre de pobreza energética no la energía es un derecho pero claro con estos precios se ha convertido en una barrera entre la gente pudiente y la gente necesitada y eso no puede ser y todo esto del mercado marginalista no esto de que sale a oferta toda la energía y, y la pagamos el precio más caro no esto queda una falsa ilusión de mercado libre yo creo que es un sistema que hay que cambiar pues ahora mismo yo creo que, que la, la energía procedente de fuentes renovables es más barata que nunca y ese es el precio que deberíamos pagar, ¿no? Y esas son las energías que hay que incentivar. Que estemos pagando, en este caso, por culpa de la guerra, eh, la electricidad a un precio tan exorbitado por lo que cuesta el gas no puede ser y, sobre todo, no puede ser que algo que es un derecho haya tanta gente que, pues, que no lo tenga, ¿no? Que, que realmente eh, no puedan encender la calefacción en, en plena ola de frío, no puedan encender el aire acondicionado en plena ola de calor. Esto es terrible, esto es terrible y además es que no está pasando solo eso en la cañada real, no nos vayamos tan extremos es que está pasando en mi barrio aquí en mi barrio eh, hay un trabajo de todo el barrio que estamos haciendo esto de buscar soluciones colectivas no estoy ahí un poco manolita eh, para tratar de que la gente no sufra de pobreza energética y, y que nuestros hijos por ejemplo sepan que hay gente que no puede encender la calefacción yo creo que es importante es importante te, que lo sepamos para poder buscar eh, soluciones eh, y tía, yo te quería a, a colación de lo que has dicho antes de buscar soluciones eh... No vale colaborativas entre gente y no ser tan individualista. Claro, esto es como, eh, parece que estamos haciendo mucha propaganda porque es un podcast de Facua y, y hablo de Facua pero podría hablar de, de todo lo que sea sí. el asociacionismo, aso aso ¿no? Pero de repente no te llama sí. la atención que haya como una corriente hipercrítica de gente que dice, es que las asociaciones van contra, eh, están siempre poniendo peros y, y tal y no sé qué. Oiga, es que nos están robando <risa> y en vez de ponerte del lado del que roban, te ha ponido del lado del, del que no hace mal, ¿no? Esto es un poco perverso. Claro. Y, y no sé muy bien si es signo de los tiempos o qué, pero me llama mucha atención. No, totalmente, totalmente, totalmente. Llama la atención también porque, claro, es que al final eh, pensamos que no, pero las asociaciones, los sindicatos, gente como Facua, eh, le hacen mucho daño al mercado. Le hace mucho daño porque eh, también se aprovechan eh, de, del desconocimiento de la gente, de que la gente no sabe leer una factura, ¿no? Eh, a mí me ha ayudado mucho, Facua, a mirar los contratos al dedillo para que no te metan esos suplementos en las facturas que de repente dicen pero ¿esto viene a santo de qué, no? O por ejemplo eso, a decidir si estoy en un mercado regulado o en un mercado libre, a saber qué es un mercado regulado y un mercado libre. Entonces, cuanta más información tienes y la información al final te la dan los sindicatos, las asociaciones, eh, los derechos al consumidor, eh, más puedes quejarte de las cosas. Entonces, yo creo que, que ah. esto viene como todo desde arriba, o sea, a la gente no le interesa, ¿no? No sé, yo creo que, que al final esto es como siempre. La gente que está menos informada, que tiene menos tiempo, es la, es la gente que al al final tiene eh, menos renta, es eh, la gente que sufre más de, de pobreza energética y, y con casas mal acondicionadas, con paredes en aislante, con ventanas que les entra mucho frío. Esto es un círculo vicioso, ¿no? Todo lo que se pierde dentro de las casas. Incluso, incluso la eh, alimentación, ¿eh? Lo que estás diciendo. Es que va todo Hombre, la alimentación. Por supuesto. La alimentación basura, la obesidad. Es que, claro, al final la desinformación... Esto es como obeso. lo del autoconsumo, ¿no? Dices, ah, bueno, pues pues venga, vamos a promover y a facilitar el autoconsumo. Bueno, muy bien. Pero es otra cosa más que no el alcance de los bolsillos de los más necesitados. O sea, en un país como España, que tiene una red eléctrica, tan potente, es que esto esta red debería proteger a las clases más oprimidas y el bono social yo creo que se queda corto, ¿no? Eh, pero sí, es que es lo de la alimentación. En los cuentos también hablamos de eso, ¿no? De, del tema de la alimentación, de cómo al final eh, la gente que come mejor es la gente que tiene más dinero. Y esto es así. ¿Cómo se llaman los cuentos, Itziar? Que yo no los conocía pues es... hasta que me estuve preparando esta entrevista y tengo muchas ganas de leérselo a mi hijo Silvio. Sí, pues a tu hijo y además yo creo que son unos cuentos que al final también la gente se los está leyendo ellos, ¿no? Porque de Objetivos de Desarrollo Sostenible sabemos bastante poco, quizá lo que más sea el tema del feminismo y de la sostenibilidad, del ecologismo, pero no tanto de pobreza energética, electricidad, sanidad, agua, saneamientos, etcétera. Es la colección Miranda y Tato, es, eh, uh -huh. está editada por Edel Vives, son seis cuentos y cada uno pues encierra como tres o cuatro objetivos de desarrollo sostenible. Qué Estamos bien. muy contentos. Pues tía, sí, de verdad, muchísimas gracias por este Nada. ratito. Sí, Manolita ya mola. Imagínate cómo decías que mola, yo te diría todavía más que Manolita, ¿eh? O sea, esto ya. Es, eh... Bueno, también gracias a Manolita un poco, ¿eh? También gracias a Manolita. Claro, ya. Que no es, que es, cuando es un ver... personaje, sí, cuando haces un personaje tan comprometido al final ese compromiso se te tiene que pegar por algún lado porque no puedes luego llegar a tu casa y cerrar los ojos, ¿no? Y Manolita es que es una mujer claro. muy comprometida, es, es el símbolo de todas estas mujeres españolas que fueron nuestras abuelas, nuestras madres y que, y que al final también hacen encaje de bolillos para pagar las facturas de la luz. Qué suerte has tenido pudiendo interpretar a Manolita y qué suerte ha tenido Manolita sí. de que alguien como tú la dotara de carne. Itziar Miranda, muchas gracias. Ay, gracias. A vosotros, un beso gigante. ¡Mua! Un beso muy fuerte. Chao. <risa> Chao. En este capítulo no será una, serán dos las entrevistas. Entrevistamos también al periodista Jesús Soria, que sabe mucho de consumo. Bueno, Alberto, Alfonso, eh, para mí de verdad es un verdadero privilegio porque ahora, bueno, hay un montón de asociaciones de consumidores eh, y, y todo entendemos que quizá nuestro papel como consumidor es más trascendente de lo que habíamos pensado hasta ahora. Pero estoy con un señor que se llama Jesús Soria que esto lo lleva diciendo muchísimo tiempo, claro, y al principio pues predicaba en el desierto quizá y ahora está viendo como todo lo que él creó, pues efectivamente eh, no era un esfuerzo que no iba a dar ningún resultado todavía por lo contrario, y ahora cada vez tenemos más conciencia de ser consumidor, que era el programa que hacía Jesús. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy bien, Julio. ¿Qué tal tú? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Ya te digo que de verdad que te admiro mucho y con un montón de preguntas. La primera es Muchas un raza. poco... Yo creo que sé lo que me vas a decir porque los periodistas, es verdad, que es muy complicado que dejemos de ser periodistas, pero claro, te tengo que preguntar porque tú ya estás eh, en tu merecido descanso de jubilación. ¿Sigues atento a todo lo que ocurre en el mundo del consumo o has dicho, mira, eso ya llevas mucho tiempo, ya tómate un respiro? A ver, te digo la verdad... Eh es muy difícil abandonarlo cuando has estado tantos años eh, bueno tocando los temas relacionados con el, con el consumo ¿no? y sobre todo en esos inicios en los que como tú decías pues, pues había mucho menos de lo, que, de lo que hay ahora se puede decir que antes todo era con pincel finito y tenía que estar muy pendiente absolutamente de todo porque claro era el hoy por hoy era ser consumidor era bueno pues intervenciones en cosas de la tele tenías que tenerlo todo como muy controlado ahora no ahora más es de brocha gorda eh, estoy pendiente de las cosas, pero más por encima me preocupo más de determinados asuntos que me interesan más como usuario y como profesional de, de la información claro. sobre todo por el tema de las redes las redes sociales, que siempre pues eh, tienes que estar ahí un poquito atento y procuro Estar más o menos activo también por entretenerme un poquito, te digo la verdad, ¿eh? por entretenerme un poquito, pero ya nada que ver con lo de antes, ¿eh? nada que ver. Hoy hablamos de un tema que por supuesto tú controlarás, que es el tema del mercado libre de las compañías eléctricas. Eh, te pregunto ya como usuario, ¿tú has sido tentado alguna vez a moverte a este, a este mercado? Eh, ¿Cómo funcionan un poco esta, estas ofertas? Bueno, muchas veces, eh, sobre todo en centros comerciales, muchas llamadas comerciales, intentando que te cambies, porque yo, yo estoy en el, en el mercado regulado y siempre lo he estado y ni uh -huh. ahora con, con el conflicto actu actual que ha cambiado un poquito la, las cosas, y muchas veces pues en centros comerciales, en determinados sitios donde hay puestos que ya sabemos todos de las grandes compañías sobre todo, donde tratan de captarte, donde tratan de no solo que cambies de, de empresa, sino que también que cambies a un sistema que es evidentemente el que a ellos más les interesa y bueno yo he estado en esos en esos puestos he pedido información me he hecho pasar por usuario que no sabía absolutamente nada tampoco es que sepa mucho pero sobre todo para conocer qué es exactamente lo que estaban ofreciendo y cómo estaban eh, entrando al cliente no que era yo y eran muchos usuarios que les está pasando exactamente lo mismo y ya sabes lo que es bueno pues un, ofertas todo lo más bonito y evidentemente nunca te cuentan nunca te cuentan las, las cosas, lo que hay detrás de, de, de muchas de esas ofertas, evidentemente en muchos casos completamente engañosas. Porque te cuentan lo que a ellos les interesa, pero no muchas veces le cuentan al usuario lo que realmente le interesa. Entre otras cosas, porque claro, como te pillan en ese momento que estás pendiente de otras cosas, tú no tienes ni siquiera información, no, no sabes ni dónde estar no sabes eh, exactamente ni cuánto estás pagando realmente y entonces es un poco bastante tramposo por eso yo recomiendo por ejemplo que en esas en esas ofertas nunca se atienda sino que cojas información pero nunca firmes el papelito y deje solucionado eso porque te puedes encontrar con muchas sorpresas, evidente. A mí me fascina, y no sé si tú lo puedes comparar con algún otro sector, que en nuestra relación con, con el pago a las eléctricas, con la factura eléctrica, con el suministro eléctrico, con el, eh, la tarifa que contratamos, puede ser que sea donde más desinformados estamos y donde menos entendemos lo que estamos contratando, ¿no? Es como una especie de servicio que uno entiende casi como un impuesto que tiene que pagar porque es obvio que tenemos que tener electricidad y sin embargo para lo necesario que es en nuestro día a día, no sé si tú sientes también que tenemos muy poco conocimiento no sé si la gente realmente sabe la diferencia entre mercado libre eh, entre un kilovatio, entre los tramos en, en todo esto, ¿no? No, yo creo que no, yo creo que muchísima gente está eh, primero mucha gente no se ha preocupado, es decir, que ha llegado a contratar y realmente no ha sabido ni lo que ni lo que ha contratado y ahora le están ofreciendo algo en una situación excepcional que es ahora que se han disparado los precios por distintos motivos el gas la guerra todo ese tipo de cosas y yo creo que ahora sigue pasando lo mismo es decir hay muchísima gente que incluso se está cambiando a sectores al sector al mercado libre cuando realmente es eh, lo, lo menos interesante en el tema de la luz por ejemplo ahora tenemos un paréntesis julio en el que probablemente sí que puede haber muchas dudas de qué es lo que te interesa más y lo que no te interesa pero por ejemplo en el, en el mercado del gas se está dando un fenómeno curioso que han topado el precio del gas el gas en el mercado libre es muchísimo más caro que en el mercado que en el mercado regulado y sin embargo hay mucha gente que se sigue pasando o que se está pasando al mercado libre cuando está pagando a lo mejor cuatro y cinco veces más es decir que puede estar pasando de pagar 500 euros o 600 al año a pagar 2.000 o 2.500, que es una auténtica barbaridad. Y eso solo, eso solo se explica porque hay mucha información que interesa a las grandes compañías y sin embargo hay muy poca información de verdad útil al, al, al usuario. Solo por parte de las asociaciones de consumidores. Yo aquí un reproche que siempre hago, que son las administraciones. Las administraciones en estas situaciones tan clarísimas de indefensión del consumidor Debían ser mucho más beligerantes y deberían de alguna forma compensar esa información que nos llega por todos los sitios de las compañías, eléctricas, de gas, etcétera, para compensar una información y que sepa exactamente qué elegir. Ya sé que Julio que no pueden decir no, no contrates esto y si sí contrata esto, eso, eso no, pero sí que sí que le den información para que sea el usuario el que con una información de verdad fiable pueda decir elegir entre una u otra opción. Bueno, Jesús, en el banco ha ocurrido un poco algo parecido, ¿no? Si se ha hecho un esfuerzo pedagógico cuando eh, un cliente quiere contratar algo, yo hace poco firmé una hipoteca y me sorprendió que se esforzaban en hacerme entender lo que sí. firmaba, supongo, por los escándalos de preferentes y por todo esto, pero que claro. había, había un esfuerzo, claro. Claro, es que eso ha cambiado, por ejemplo, precisamente con todos los escándalos, todas las estafas que ha habido en el sector bancario, ahora se obliga a que el usuario le hacen como una especie de test Precisamente para uh -huh. saber hasta qué punto el usuario es conocedor de los productos que está contratando. Hasta el punto de que puede haber una serie de productos que según tu formación, que es siguiendo ese, ese test tipo, pueden no dejarte contratar. Es decir, usted no está suficientemente Correcto. preparado, no tiene suficientes conocimientos para contratar este tipo de servicio, es decir, para evitar... Pues estafas como pasaron con las preferentes y con otros muchos tipos de productos. Algo así debería pasar aquí. Y ahí las administraciones, sin embargo, están mirando para otro lado. Es decir, están viendo que hay muchísima más gente que está en el mercado libre que quitando el paréntesis, como te decía, de la guerra. Siempre ha sido entre un 20 y un 30% más caro que el mercado regulado. Y sin embargo, las administraciones es difícil encontrar en las administraciones, en la central y en las autonómicas, que haya una información de verdad, eh, fiable para el consumidor para decirle oiga mire perdone usted es tiene esta, estos dos tipos de tarifas mire usted su factura para saber exactamente dónde está y que sepa usted que estas son las las ventajas de una de una de un tipo de contratación de un tipo de tarifa y estas son las ventajas de la otra no solo de tarifas sino que hay otras otras muchas cosas es decir eh, la, el mercado libre no es solo que normalmente es más caro eh, es que además te pueden estar metiendo toda serie de productos que muchas veces los, los usuarios descubren cuando, cuando ya llevan pagando no sé cuántos años, entiendo, o sea, esa información puntual debería, yo ahí sí que reprocho a las administraciones que no se mojen mucho más en favor de los consumidores. Mira, quiero que se entienda lo que voy a explicar, ¿vale? Pero yo tengo un amigo matemático que es así como muy macarra, hablando mal y pronto, y él tiene un, una gran cruzada contra la lotería de Navidad. Y entonces la explica como que es un impuesto al analfabetismo matemático. Dice, es que si la gente <risa> supiera que hay muchas menos posibilidades que con cualquier, que con un cupón de, de los ciegos. O, o que el premio es mayor, tal, pero sin embargo hay como, como una tendencia, ¿no? Es como casi un fenómeno social, comprar lotería, compartirla, regalarla, etc. Eh, eh, Puede haber algo parecido, una especie de impuesto a nuestra desidia, mezclado por supuesto con eso que decía, de que no nos ayudan tampoco demasiado, pero que hay muchas veces que, que nosotros como que desistimos en reclamar, ¿no? Que, que ya como uno se rinde, ¿no? Y dice, mira, ya entre pereza y hartazgo ¿Cómo podemos corregirlo? Porque realmente es mucho dinero el que dejamos de... Mantener claro, mi, mi, mira, mira el ejemplo que te estaba contando con el tema de, de, del gas, es decir, entre pagar 500 o 600 euros o pagar 1500 o 2000 o incluso más, hay una diferencia y probablemente no le damos no le damos mucha mucha importancia. Yo creo que en eso, aparte de lo que criticábamos antes, yo creo que también hay mucha parte de comodidad por parte de los consumidores. Yo creo que ahí también tenemos que rever. Es decir, no puede ser que haya tanta gente desinformada que se pasa, que se deje engañar de alguna forma eh, para pasar a unas tarifas que son más caras. No es posible que muchos consumidores no sepan ni siquiera en qué tipo de tarifa están, qué tarifa tienen contratada. Eso no puede ser. No puede ser que no sepamos qué potencia más o menos necesitamos en nuestro hogar. ¿Cuánta gente tiene contratada más potencia de la que realmente necesita? Dicen algunos técnicos que si no te saltan dos o tres veces lo que antes llamábamos los plomos en una casa es que tienes contratada más potencia de la que realmente necesitas. Eso también es dinero. Es dinero, no es mucho dinero, pero es dinero al cabo del año y sobre todo al cabo de muchos años. Y eso no te lo dirán nunca. En, la, en una compañía eléctrica nunca llamarán para decir, oiga, usted tiene contratada mucha más luz de la que realmente necesita porque no les interesa. Lo mismo que ellos no te venden la tarifa regulada, te venden el mercado libre. ¿Por qué? Alguien se puede imaginar que un contrato que es a largo plazo, a años, probablemente para toda la vida, una compañía eh, te estaría vendiendo lo que a ellos no les interesa, la tarifa más barata. Es incomprensible. Solo en cosas puntuales, las empresas... Los comercios te ofrecen algo barato, pero para engancharte para otras cosas. Pero en un contrato a largo plazo no te ofrecen eso. Te ofrecen lo que a ellos les ofrece más rentabilidad. Siempre van sobre beneficios. Las tarifas planas igual. No, claro, pero juegan con esas cosas. Juegan con esas cosas de, Julio, tarifa plana. No, para que usted no tenga sobresaltos y pague siempre lo mismo. Ya, pero es que me está cobrando usted mucho más dinero. Más. Ese 20, 25, 30% más todos los años. Ojo, que son todos los años. Sí, a lo mejor alguna gente prefiere esa comodidad, pero claro, eso digo, que tenemos que dejar ser eh, tan cómodos y ser un poco más proactivos. No cuesta tanto enterarnos de las tarifas, del mercado que más nos interesa, de quién nos ofrece mejores, mejores tarifas. Lo hay en la página web de la CNMC. Es decir, no es tan complicado el que tomemos una decisión que se ajuste más y que nos beneficie a nuestro bolsillo. Querido Jesús Soria, muchísimas gracias por este rato de luz, porque la verdad que cuando uno eh, te escucha eh, se siente iluminado con, con lo que va. No, y, yo, y bueno, yo, yo he sido... no me, no me negarás que el símil con lo de la eléctrica está bien tirado, ¿eh? has iluminado esto. Y... Sí, sí, sí, está muy bien, está muy bien. Pero bueno, hay que seguir, por eso hay que seguir iluminándose con las asociaciones de consumidores que están muy encima y con determinados colectivos y profesionales. Hay que saber elegir muy bien dónde nos informamos, que desde luego, para estas cosas, nunca son eh, las compañías eléctricas, las compañías de gas o las compañías de. de por ejemplo, de, que tengan que ver con los, con los combustibles. Porque ya sabemos lo que nos dijeron cuando se liberalizó el sector eléctrico, que no te lo he comentado antes. Hace 25 años, creo que hace más o menos 25 años, nos dijeron que como se iba a liberalizar y iba a haber competencia, los precios de la luz iban a ser mucho más baratos. Y ya lo hemos visto. Claro. Históricamente, este país es uno de los países donde más pagamos por la luz. Así que ya sabemos muy bien dónde tenemos dónde tenemos que ir mirando y qué es lo que tenemos que hacer para cuidar nuestro bolsillo, para que no nos sigan sableando como hasta ahora. Como siempre estamos diciendo también en estas entrevistas, eh, por supuesto Facua, pero cualquier otra, entre darle el dinero a una empresa porque nos da pereza revisar el servicio que hemos contratado, o dárselo a una asociación de consumidores que nos va a ahorrar el trabajo de entender muchas veces, de reclamar y de todo esto, pues mira, yo prefiero dárselo a gente que me defienda, a gente que me está comprando algo que no necesito y medio engañándome. Así que sí, Eso un es dinero eh, magníficamente gastado. El, el dedicarlo a Facua, a alguna otra asociación porque de verdad que nos pueden ahorrar muchísimo dinero y nos van a orientar en todas estas cosas que son tan necesarias y de que de, las que, de ese desconocimiento es de lo que se aprovechan las grandes empresas, en todos los sectores, en ¿eh? las eléctricas y todos los sectores. Maestro Soria, muchísimas gracias otra vez. <risa> Julio, fuerte abrazo. Maestro nada, yo alumno Venga. siempre. ¿eh? <risa> Buena bueno, bueno. cosa, por eso eres maestro. <risa> Un saludo, chao. <risa> Adiós. Bueno, pues muchas gracias una vez más, Julio. Llegamos al final de otro programa de ¿Qué pasa con la luz? Esperamos haberos servido de ayuda y recordad algo muy importante. Tenéis vuestros derechos y uno de ellos es poder reclamar sin miedo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Pues contacta con Facua y te unes a la asociación. Y recuerda que la unión hace la fuerza. Podéis contactar a través del teléfono 688-954-954 o a través de la web facua.com.